Presentan la sección micondominio.com en El Solidario vamos a ver ahora este cuadro de consultas, explícanos. Sí, fíjate Juancho, es, eh, además de aludir a la gente que nos escribe para plantearnos un caso, durante esta semana estas son las personas y queremos que ellos también se sientan bien tratados tomados en cuenta a través del solidario Natasha nos dice que quiere información sobre capacitación Isaac Colts también información sobre cursos de capacitación, Samantha Saturno, información sobre talleres Daisy Duque, podemos intercambiar ideas sobre un reglamento de convivencia me voy a detener Daisy sí por supuesto ella nos pregunta súper respetuosamente Juancho mire yo pudiera enviarle a usted un boceto del reglamento para, re, para rebotar ideas así como no Daisy claro que puedes hacerlo estamos a tus órdenes para eso Miriam Osorio quiere el boletín mi vecindario todos los viernes eh, María Pantaleo nos dice gracias por la respuesta que me dieron a través del Solidario, nos agradece a ambos, Juancho Liliana Tocuyo también, gracias por atender mi consulta. Y Ángela de López, gracias por la orientación recibida. Ese es el caso de los, de, los, eh, de los cables y la filtración en un edificio en la urbina, de unos locales comerciales en la urbina. Esta ha sido la manera como les hemos dado respuesta, les hemos dado atención. Muchas veces, Juancho a través del Solidario, y también en otras ocasiones, fíjate o la edición en impreso de lo que ahora es el semanario, ya no es el diario ahora es el semanario El Universal bueno, aquí está la columna micondominio.com en El Universal y aquí está pues eh, la información también aquí respondemos y atendemos los casos que ustedes nos hagan llegar a info@micondominio.com. arroba Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio Ayuda 24, Atención Médica Domiciliaria para tu conserje y la comunidad, Vital Clean, Higiene